¡Vamos! ¡Sí! ¡No puedo esperar! Tú serás el primero en morir más daño que estés preparado. ¡Cácarodo! <risa> ¿Qué intentaste usar, Increíble? ¿Caso tiene pensado eliminarme con esos poderes tan insignificantes? insolente o